Hola a todos, buenas noches. Hoy estamos transmitiendo en vivo. Nuestro tema es eh, la reproducción humana asistida. Y pues vamos a empezar deseándoles buenas vibras, que hayan tenido un excelente día, que haya sido un día lleno de milagros y cosas inexplicables, que estamos llenos, que estemos llenos de una muy buena energía. Que nuestro Dios siempre nos acompañe Nuestros seres queridos y seres celestiales estén con nosotros Nos estén escuchando La bendición de Dios Y el saludo Y pues bueno Ahora vamos a Pues vamos a empezar los temas El tema de día de hoy Es un poco controversial Porque muchas veces eh, Decimos que la, Los signos de Dios son bastante Complejos Yo como les comentaba anteriormente Dios Dios es un científico muy muy importante Muy muy importante Para la existencia de esta humanidad Y evidentemente No es el Fin de la cadena De encontrar el porqué de nuestra existencia Pero ahora vamos a ver Porque aparte de, de la creación eh, Aquí hay un tema Bastante complejo Bueno, la cuestión es ¿Por qué? ¿Por qué dos mujeres Al principio de la creación? Bueno Sabemos que Dios, más bien los entes creadores, porque Dios no cree, no, no, no creo, no lo creó solo, sí pudiera ser que haya ahí una disyuntiva, pero este, pues la, la parte creadora no, no, no literalmente no creo una sola mujer, como, como si se decía, ya sé que se llama Lilith, Juanita o Paquita, y la otra es Eva, ¿no? La famosa Eva. Entonces vamos a empezar, ¿por qué decimos esto? ¿De dónde nos sacamos tremenda cosa? Por ahí nos dicen, blasfemos estos, ¿que acaso no ha, o has leído la Biblia? Pues porque hemos leído la Biblia, los vamos a sacar ahorita de las dudas que ustedes tienen y vamos a proceder a leer, eh, no les miento, aquí está la Biblia y esta es una Biblia que me regaló una persona de la familia, así que le agradezco. Le agradezco que me hayan regalado esta Biblia. Y vamos a empezar a leer el Génesis, que es con lo primero, bueno, aparte de todas las cuestiones, referencias y cosas, es con lo que empieza la Biblia. El libro primero de Moisés, el Génesis. Y vamos a empezar en, en la parte, digamos, en la primer parte, en el primer versículo, me parece que, y vamos por allí al 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, hagamos, para y ahí empezamos como que hagamos, ya había compañía ahí, ¿no? después de haber creado los animales y la tierra y todo esto. Pues sabemos Como ya les comenté Antes de leer nuestro libro sagrado Pues hay que pedir permiso De ahí tenemos el número 27 Génesis 1 27 Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra Está hablando de crear Hombre y mujer Y dice varón y hembra los creó Y los bendijo Dios y les dijo "Fructificad y multiplicados Llenad la tierra y sojuzgadla Y señorear en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mue mueven sobre la tierra Y dijo Dios He aquí que os dado toda planta Que da semilla Que está sobre toda la tierra Y árbol Y todo árbol En que hay fruto Y que da semilla os será para comer bueno, y etcétera, etcétera. Les entregó aquí todo a los primeros humanos, digámoslo así, a Dani Lilith. Vamos a ponerle un nombre. Les entregó, pues, lo que la creación, ¿no? Lo que estaba creando, el mundo que estaba creando: tierra, eh, peces, mar, animales, plantas, para que ellos fueran, pues, los amos y señores de la tierra, ¿no? Pues bien, señores, cuidadores de la tierra, ¿no? Y bueno. Empieza aquí una parte de... Este... A, a describir todas las cosas que literalmente había en la tierra... Que, que les dejó de u otra forma... Y después de todo eso... Todo ese pastelaje... Más allá de todo eso... También por ahí les puso en el 17... En el, en el, en el 2.17... Más del árbol de la ciencia... Del bien y del mal no comerás. Porque el día, que, el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Esto propiamente no es no se cumplió, evidentemente. Porque pues somos creación de Dios. Y Dios es nuestro Dios amoroso. Y entonces pues, literalmente mata a su creación. Pues se muere todo el mundo y literalmente no estuviéramos aquí. Entonces no pasó literalmente como dicen por ahí, se los mando a otro lado... Porque pues por desobedecerlo... Pues la verdad se enojó... Y es justo... Es justo que si tú como trabajador... Tú como hijo desobedeces a tu padre... Pues evidente o el patrón o el padre se va a enojar... Y va a hacer castigo... Pero pues Dios sí, es benevolente... De alguna forma... Y luego... Pues ahí tenemos que... <coughs> dijo... La institución del matrimonio. Venimos por la parte bonita, ¿no? Las flores, el altar... ¡Ay, qué chulo, precioso de bonito, ¿verdad? Y dijo Jehová Dios, o dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, a ver, aclaremos esa situación. Entonces, el 2.18 dice que el hombre está solo, pero primero le había creado una mujer. A ver, aclaremos esa situación. Si ya le había creado una mujer y ya le había entregado el paraíso como tal, ¿Por ahora surge una nueva creación? Aquí hay una parte de la Biblia que evidentemente, este, se, eh, como, como todo libro y como todo traductor y como todo compendio de libros que muchas veces leemos y que muchas veces no sabemos ni qué, este muchas de estas cosas que están aquí en la Biblia, a pesar de que son libros, no están completos. Les faltan pedacitos y algunos pedacitos, ...a favor o en contra... ...de... ...pues las nuevas sociedades... ...y el nuevo régimen de... ...digamos así de conquista... ...o como se puede decir... ...para poder tener las masas subordinadas... ...es como se maneja esto... ...y entonces se le hace creer a las personas... ...que en esa época no sabían tanto de lectura... ...pues que lo que decían y así sucesivamente... ...aquí tenemos pues la prueba fehaciente ...que en el Génesis 1... ...27... Dice que creó hombre, que creó varón y hembra, de mujeres, digo, este, personas, y este, y luego en el Génesis 2.18 dijo que el hombre no podía estar solo. Entonces, ¿dónde estaba esa persona que había entregado anteriormente las plantas y que había entregado los frutos? Y que le dijo que no comiera del árbol de la ciencia, ni tampoco de la ciencia del bien, eh, de la ciencia del bien y del mal. No debería de comer. ¿Dónde están esa, esas dos personas? Bueno, evidentemente aquí solamente quedó uno, ¿no? Y por lo regular cuando algo pasa, siempre queda el más abusado, digamos menso. Entonces, pues aquí empezamos con la discusión. Eso es un tema así como complejo, jóvenes. Bueno, pues ya. Entonces dijo, entonces sabemos que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. O sea, ya tenemos dos mujeres aquí, o, o otro hombre que aquí dice... Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo lo había, como las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre y puso a Adán nombres a todas las bestias y aves de los cielos y todo el ganado, y a todo el ganado del campo, entonces Jehová, Jehová hizo, bueno Dios hizo, caer en un sueño profundo, o sea, que lo durmió, pocas palabras, le puso anestesia, nos digamos, abrem abramos los ojos, ¿con qué nos dormimos? ¿O con un guamazo? ¿Con un trancazo contundente que nos mande la lona? Literalmente, o con una pastillita de Calmatex, bueno, con eso no creo tanto, ¿verdad? Pero igual, para lo que iba a hacer Dios aquí, no creo que sea una pastillita de Calmatex, pero sí una muy buena, este, eh, una muy, buen, un, una muy buena toxina que haga que te quedes dormido o que tus nervios literalmente pierdan los, este, la, la conciencia y las funciones, ¿no? Es muy bueno. Entonces ya tenemos aquí que lo durmió. Aclaremos esa situación. ¿Cómo que lo durmió? Pues este Dios, que, que Dios mío. Padre Dios, no seas tan mañoso, hombre. Mamás, pídele las células. Y Ya, tú eres todopoderoso, puedes crear otro ser, ¿verdad? Entonces. Regresemos a con que el señor lo durmió, hizo caer en un sueño profundo, o sea, lo metió en un quirófano. Y después, mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. O sea, en pocas palabras, lo operó. Lo que nosotros aquí le llamamos operación o intervención quirúrgica para los que estudiar estudian un poco de medicina. Bueno, pues ya le sacó la costilla, ¿no? Pues vamos a hacer una donación de órganos ahora eh, Y ya le, le, le cosió otra vez Para que no se, no se nos desangrara Y ahí le andaba haciendo no, todo, ¿no? Y de la costilla Que Dios tomó del hombre Formó una mujer Y la trajo al hombre O sea ¿Cómo se puede decir eso? ¿De dónde sacó eso? Hay una... Hay una cuestión que se llama... Este... Que se llama... Reproducción asistida... Clónica. Y que precisamente habla de algo parecido a eso. Algo parecido a eso. Son células de, una sol, de un solo individuo... Que se cultivan en el laboratorio y que dan la reproducción de la vida. Pero que clínica... Bueno, que... Se está viendo por ahí las cuestiones de ética para poderse seguir llevando. Pero mira, ya vemos aquí en nuestro libro sagrado que, que ya tenemos ese tipo de prácticas. O sea, igual no sabemos cómo, cómo va, pero pues aquí en la Biblia lo dice. Y no se lo estoy inventando, ¿eh? Porque esto, esta me la regalaron. Yo no me la saqué de, ni tampoco la anduve comprando a mí me la regalaron, me la regaló una persona de la religión cristiana y también por ahí tenía yo me, me, en casa de mis padres tenía una Biblia católica y también decía algo así parecido porque acuérdense que el traductor traidor siempre modifica las palabras a conveniencia de cada quien, sí, evidentemente y bueno continuemos con este relato un tanto médico clínico científico entonces Dijo entonces este es ahora el hueso de, mi hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Bueno, mujer, dependiendo de la Biblia, ¿no? Dependiendo de cómo ve, le digo, las palabras van cambiando. Porque el varón fue porque el varón fue tomada, ¿ok? Estamos muy bien en ese Bueno, ya le puso nombre. Bueno, más bien como no nombre, sino como un estatus, ¿no? Como que... Él sabía que se llamaba Adán, porque ya aquí ya dice que ya menciona a Adán, ¿no? Que lo hizo dormir y toda la cosa. Entonces todavía no le ponía el nombre. Por lo tanto, bueno, pudiera ser, porque Eva pues tiene su propio significado, pero bueno. Por, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se hará una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán a su mujer, y no se avergonzaban. Bueno ya aquí viene más cuestiones, y aquí viene la parte donde tentación, caída y primera promesa de redención eh, donde pues ya, donde comen del fruto prohibido, todo por culpa de Eva, acuérdense que las situaciones genéticas y la clonación digamos así la reproducción asistida asistida asistida clónica no siempre sale igual y acuérdense que hasta en los animalitos se da ese tipo de, de reproducción asexual porque esta reproducción asexual se llama reproducción asexual clónica asistida eh, pero es que sí es este entonces pues bueno hablando de las cosas y los designios de, de Dios y que estamos hablando que yo les comenté hace algunos días que Dios es un científico bien grande o sea, pero si yo creo que su imaginación y, y toda su ciencia, pues, supera y super supera, o sea más allá de, de lo que sea pues, ya, seamos realistas o sea, tiene un una cosa bien grande, entonces también, pues, tenemos ahí un, un, un ente creador un papá Dios, una energía super creadora bien padre, que nos protege que nos cuida y que todo el tiempo debemos estar ahí por ahí pendientes y no dejarlo pues de olvidar, ¿no? Porque es parte de la creación. Ese ente o esa cuestión que, que nos creó, pues tenemos que estar en Gao, el gran arquitecto del universo, o ya sea Gao, hombre, o ya sea Gao, mujer, o ya sea Gao, grupo de entes, grupo de mujeres, grupo de hombres, o combinados mixtos, porque en algunos versículos de la Biblia habla de creadores y en otros habla de un creador, y pudo haber sido un grupo llamado un creador, o pudo, y, y después pudo haber salido que pues ese, un creador estaba conformado por varias personas, o varias este, varios dioses, digámoslo así de alguna forma les comento, bueno, pues dentro de las cuestiones del derecho mexicano todavía el, el derecho de reproducción asistida en laboratorio, no está muy como muy regulado, pero también se tiene bien claro que tienes que tener una ética como, como bueno, que ese tipo de cuestiones la tiene que llevar un especialista o un médico, y este o un, o un especialista en, en la materia, para poder y qué digamos? que digamos que, que la reproducción asistida no la conocemos Y que literalmente lo que estoy diciendo es una blasfemia Bueno pues señores, lo siento desilusionarle Pero hay mucha gente en esta vida y en este mundo Que hace las fertilizaciones in vitro O que anda haciendo sus como Adamaris y este cantante ¿Cómo se llama? El puertorriqueño este Que congelaron sus óvulos y luego para ver si de veras podían embarazarse y luego Adamanis andaba ya teniendo hijos con otra persona porque ella sufrió de cáncer. Todos esos tratamientos que se llevan en el laboratorio ya después también puede ser en vientres subrogados o bien dentro de la persona que es la digamos la madre eh, o la persona que va a sustentar el producto o el bebé, bueno, hasta determinada etapa, porque pues no, hay diferentes etapas, cigotos, este embriones, bueno, ahí tendría que darles como que un, una parte más compleja de la parte digamos del inicio de la reproducción de un ser humano no pero ahorita no estamos en esa parte porque aquí Dios nos cortó, bueno la Biblia nos cortó esa información de cómo salieron estos seres humanos cómo los creó, o sea porque estamos de acuerdo que si los creó a su imagen y semejanza pues de algún lado habrían salido y si se salió del polvo, recuerden que la mayoría del polvo que está en nuestras casas, pues son células muertas de nosotros, de aquí, de la pielecita. Así que pues no podemos decir, ni decir que no, ni decir que sí, porque desconocemos si ellos tenían una tecnología para hacer ese tipo de cuestiones. Recuerden que es Dios omnipotente, poderoso y todo lo que termine en nosotros. Entonces, siempre con el debido respeto ante el científico más grande que existe. Y pues bueno, aclarando esta situación y estos este versículos y proverbios, y bueno, bueno más bien, esta lectura, esta lectura de la Biblia del Génesis, de las primeras partes del Génesis, y decir si existía Lilith, bueno, no sé si se llamaba Lilith porque en esta Biblia no lo menciona, yo yo he leído otros libros y sé que, bueno, dicen que se llamaba Lilith, o Lit, Lilith Lilith, perdón. Entonces, literalmente, sí existió una primera eh, formación hembra-hombre, eh, hembra-mujer, hembra, perdón, macho, o varón-hembra, y después existió la, pues la reproducción existiva asistida clónica, clónica, que literalmente es de donde sacan la costilla para sacar a Eva, que esa es otra parte, o sea, literal, o se pudiera ser una parte de, de esa, de ese, de... de ese nombramiento que se le da para crear un individuo a partir de una célula o de un conjunto de células de una persona. Y pues, diferencia muchas, porque estamos de acuerdo que dentro de la eh, secuencia del ADN y del RN no somos iguales aunque seamos gemelos. Y eso pues eh, no lo digo yo lo dice la ciencia y por ahí lo escuché en, en un video del do, Mr. Doctor y ya le estoy haciendo promoción aquí al señor, pero bueno, en fin. Entonces, este con todo respeto, Mr. Doctor, este la genética es muy amplia y la epigenética todavía más. Entonces la, la, hay que estudiar un poquito de ciencia. Más adelante, con esta parte de los libros sagrados, con, con la Biblia, les voy a explicar porque aquí se va desarrollando la genética y se va desarrollando las ramas familiares por todos lados y la ciencia y la medicina y se van a ir dando cuenta que dentro de la Biblia hay provisiones que literal son por cuestiones de enfermedades, por cuestiones de genética, por cuestiones de muchas muchas cosas para poder preservar la creación de Dios, para poder preservar el humano perfecto. Porque evidentemente dentro del código, si nos creamos de dos personas que para principiar estaban hechos de una misma rama, pues es como si literalmente, esperemos que no sea así, ¿no? Pues literalmente las primeras cosas que lo primero que te saldría serían las mutaciones genéticas. Y como en esa época, pues no había más humanos, evidentemente, pues, pues... para principiar Lilith y Adán. No sabemos si los creó de dos de, de dos polvos diferentes o de dos células diferentes o de dos que diferentes o fueron de un mismo, de una misma célula o de un mismo patrón, y lo único que pasó fue que se diferenciaron porque uno era hombre y el otro era mujer para poder tener una creación reproductiva y hacer más grande la, su creación conforme pasa el tiempo. Como toda la creación que él hizo, árboles y todo lo demás. O sea, porque para todo tenía que haber de, tenía que eh, haber un que encajara ¿no? entonces partiendo desde ahí ya nosotros ya estamos con una genética complicada porque para principiar pues en ese tiempo que anduvieron por ahí pues no creo que hayan salido sin embarazarse además de que Dios no dice si nada más se va a la que se podía embarazar o no bueno en la Biblia no lo dice también puede ser que también el varón se pueda embarazar porque en la ciencia actualmente se ha descubierto que probablemente se puedan Implantar matrices y más adelante Dios no sepa Pues Dios no, pues Dios quiera Y ya podamos hacer que un hombre Pues tenga un parto, o lleve a su término Un embarazo, Dios quiera así Porque pues también la carga de las mujeres también hay que, hay que descansar tantito Hay que descansar tantito, jóvenes Entonces, les comento A grandes rasgos Esta parte de la Biblia Primero estamos hablando de ciencia Que lo dice de una forma Un poquito más amorosa, más como para que lo podamos entender porque cuando, cuando estas palabras sabias empezaron a salir pues evidentemente muchas de las cosas estaban complejas y, y evidentemente muchas de las cosas de estas eh, de estos textos este pues se creían como que literalmente era así como místico no porque en esa época pues se creía que no existía tanta pues tanta ciencia más sin embargo aclaremos una cosa Dentro de ese texto, y hasta la fecha de la llegada de Jesús, había unas cosas que se llamaban, bueno, unas personas que se llamaban magos, y esos magos se dedicaban a la cuestión de la medicina, y a veces esos magos hacían muchas magias, bueno, no magias, sino curaban a la gente, y en su época se llamaba magia, a tal grado que también a Jesús, por lo que hizo, igual que a María fueron perseguidos, igual que a su familia fueron perseguidos por las prácticas, ya que también se decía que había gente... Si no, ahora recuerdo que tenían la sabiduría de los egipcios, de los caldeos, de, hasta de los hinduistas, y los budistas en su época, ¿verdad? Estamos de acuerdo, son prácticas muy, de mucha sabiduría, pero muchos de los conocimientos que ellos tenían se han ido perdiendo y muchos otros se han ido reformando y se han ido puliendo. Entonces, regresando al tema principal, decimos que Dios y que la Biblia sí es un libro de consejos y sí tiene que adaptarse a la vida nueva pero aquí muchas veces, aunque no podamos explicarnos por ahorita, por el momento, más adelante vamos a ir descubriendo cómo las ciencias que actualmente manejamos están aquí bueno, no todas, ¿no? pero están aquí, o sea, te habla de estrellas te habla, o sea, de la astronomía, de astro... sí, astronomía, te habla de física, te habla de medicina, de las ciencias este, jurídicas, te habla de muchas cosas donde, donde Dios o las personas que escribieron esta, esta biblia que se supone que Dios les dijo cómo lo tenían que escribir, y en teoría tenían bastantes conocimientos evidentemente no como ahora y no tenían laboratorios tan avanzados al menos eso no se ha comprobado se han visto que han tenido prácticas un poco avanzadas, pero tampoco se han comprobado, pero sí de alguna forma se ha comprobado que no es literalmente como una parábola, como decían muchas veces, hace muchos años es que la, las cosas que dice la Biblia son una parábola, más bien son historias de pueblos y civilizaciones antiguas y tan es así que hace algún tiempo, hace algunos años aquí en el Génesis habla de la chispa bueno, sí, es el Génesis habla de la chispa de la vida de cuando Dios nos pone chispa a, a, a, a los seres, a las personas y ¡puff! se crea la vida, ¿no? Pues les recuerdo que cuando el óvulo o una este es fecundado o cuando damos digamos el inicio de la vida para un nuevo ser, este brilla y da un brillo espectacular comparable a bombas atómicas, o sea, y la bomba atómica, las bombas atómicas son comparables a las estrellas, porque muchas veces no sabemos qué vemos las estrellas, ay qué bonitas se ven, pero cuando realmente sabemos qué son este, pues no quisiéramos estar cerquita de ellas porque ya estuviéramos más fritos y yo creo que desaparecidos y desintegrados, ¿no? Este, por todo lo que pasa ahí. Yo más después ya les diré. Pero bueno, en fin, a grandes rasgos de eso, el día de hoy les quería hablar. Y les quería hablar también, les quería proponer que para la próxima, si sean que es mañana, este, mañanita les voy a proponer que igual me manden sus preguntas o igual me manden. Eh, me pidan alguna duda o algún libro en específico y si podemos este, tener esos libros con mucho mucho gusto eh, yo trataré pues a, como ahora que no les meto tanto tecnicismo o, o más bien como que no les hablo así como muy este, como muy de ciencia trato de que ustedes entiendan la, la, la cuestión eh, trataré de hablar del tema para el día de mañana así que si tienen alguna cuestión, háganmelo llegar, no se queden con las con las palabras investiguen, siempre investiguen y bueno recuerden que este tema está en los libros sagrados está en la ciencia está y dónde más está pues en las leyes porque las leyes son las que protejan al individuo y las leyes se crearon desde que empezó a crearse el universo, o sea, desde las leyes que nadie escribió en un librito, y que están por implícitas así normalmente, y que tienen una armonía, desde ahí, entonces la parte jurídica pues es bien importante, no que es la parte que norma la sociedad y al individuo, para que no se porte mal, y eso que les quede claro, la parte de la ciencia que trata de tener de buena manera, o de alguna manera sano al individuo, la parte de, de sano y explicándose todos los fenómenos de entre, dentro de este mundo. Pero pues la ciencia no es absoluta. Y los libros tampoco son absolutos. Entonces llega un punto que pues no tiene... Y la parte religiosa que es la parte entre comillas dogmática que igual algunos libros tienen un pie, una explicación sobre otras civilizaciones que igual como en este caso nos dan una idea de lo que pudiera ser. Este, pues nuestra creación, el paso de las civilizaciones, lo que pudiera pasar, este, la ley del karma, no todo lo que se hace, se regresa, y hasta dónde y qué podemos ver en, esa, en ese trayecto. Y sobre todo les recomiendo que, que hablemos más bien, hablemos y veamos lo que tenemos que ver y entendamos lo que tenemos que entender. No nos cerremos a creer porque lo dijo el ministro X el ministro religioso, no nos cerremos a, a eso o no nos cerremos a que a lo mejor algún científico se quedó en el año cero y todavía nosotros no nos actualizamos porque pues muchas veces este, hay cosas que metodología y cosas que se, que se actualizan con el paso del tiempo y pues bueno, vayamos explorando esa situación porque antes del año cero también hubo civilizaciones y también hubo cosas muy desarrolladas que todavía no descubrimos y cosas que igual hay cosas que quedaron ahí en la posteridad petrificadas y que no sabíamos ni para qué servían hasta que con el paso del tiempo vamos descubriendo como para qué sirven ¿no? y cosas que nos vamos encontrando por ahí enterradas y cosas así por el estilo y pues bueno vayan abriendo lo que les decía es un principio la religión tú es abrir la mente y no cerrarse exclusivamente nada más a lo que dicen creer por creer sin saber qué creemos ni ni qué hacemos porque eso no no es pues para principiar el grandote Dios creador gao y como le quieran llamar Jehová Yahvé y el gran arquitecto del universo y la fuerza y la energía suprema el que nos da la chispa de la vida y, y las buenas vibras el karma yin, yin, yang y todo lo que ustedes quieran saber la Virgen María y la familia sagrada no nos dieron este cerebrito o no nos dieron estos ojos y estas orejas, para quedarnos callados, porque de hecho, muy bien, claro, se los dijo Jesús, el que tenga ojos, que vea, el que tenga oídos, que escuche, y etcétera, etcétera, etcétera, pues ya no se los tengo que repetir, ¿verdad, hijos? Bueno, ya, se acabó, fin de la discusión, por el día de hoy, ha sido un buen tema, y pues ya me voy a despedir, adiós, que descansen, que Señor con los angelitos, les mando un super abrazo, bendiciones, que su corazón siempre esté lleno de paz, amor armonía Que siempre sean. Pues felices. Sonríanle la vida. Y disfruten la vida. Disfruten de ustedes. Disfruten de su cuerpo. No se avergüencen de ustedes. Porque todos. Todos tenemos un grado. No de imperfección. Un grado de diferencia entre todos. Disfruten a sus seres queridos. Disfruten a sus familiares. Tengan un pedacito de mi corazón. Un pedacito del oído de Tut. Un pedacito de la Fetut. Y siempre. Bien. Bien buzos caperuzos, no se deje, así que Dios los bendiga, en paz y tranquilidad, vayamos a hacer nuestras actividades y el corazón siempre brillando, tengan la chispa de la luz y sonrían para todos lados, bendiciones, buenas vibras, buenas energías, adiós, se les quiere, besos, Dios